Bien, vamos a volcar la página, dejamos los temas nacionales y vamos a cruzar nuestras fronteras para hacer un par de menciones. Eh, comentarles que hoy, justamente, 24 de agosto, Ucrania está cumpliendo un nuevo aniversario de su independencia. Eh, recordar que ellos eh, se eh, desgajaron, ¿no es cierto? Fue uno de los tantos estados que dejó la Unión Soviética, la vieja Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue justamente el año 1991 que Ucrania eh, se, se consolida como estado, ¿no? Entonces, hoy, justamente, los ucranianos que están en este momento en este conflicto con Rusia, están festejando el día de la fundación de, de su país, la creación de su país como eh, con la forma actual eh, con la que tiene. Y eh, segundo elemento hoy se están completando seis meses de la guerra, seis meses del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania por esas dos razones y por supuesto para actualizar un poco sobre cómo está yendo este conflicto que afecta definitivamente a todo el mundo, está clarísimo la economía tiene estos signos de ralentización sin duda ligados en en gran medida al problema de la, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania decía hoy hemos querido invitar a un especialista en la materia. Quiero saludar y agradecerle como siempre la gentileza que tiene de venir a acompañarnos en nuestros diferentes espacios a Samuel Montaño. Él es eh, justamente especialista en temas de seguridad, defensa y geopolítica. Samuel, como siempre, es una, una alegría enorme recibirte, poder charlar un ratito contigo. Tienes tanta información, conoces tanto, que pues, nos, nos ilustramos tanto. Gracias, Grigio Gracias, por, bienvenido. Por, un gracias placer. Gracias por la oportunidad. Siempre un gusto estar contigo. Bueno, tus primeras reflexiones. Hoy es un día, evidentemente, que coinciden estos dos elementos. Seis meses de la guerra. Cuando esto arrancaba, recuerdo que te hicimos una entrevista y tú avisorabas que esto no iba a ser rápido. Mucha gente uh -huh. decía, no, esto se resuelve en un par de semanas, en un par de meses. Y tú dijiste, no, esto va a tomar tiempo. Ya van seis meses. Ya van seis meses, van a venir otros seis meses más, van a venir otros seis meses más. El día de ayer precisamente sale la información que la Unión Europea está eh, reclutando a los soldados ucranianos y volverlos a reentrenar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque les, mantiene, eh, les conviene a Occidente mantener la guerra porque solamente con un año de guerra y hasta un año y seis meses de guerra hay un flujo de más de 30 mil millones de dólares solamente en armas convencionales. Y hay que mantener ese mercado, hay que mantener la guerra. Porque es un flujo, porque hasta Sudáfrica está interviniendo militarmente desde el punto de vista de abastecer con armas. Entonces tiene que mantener el conflicto, porque económicamente dentro de la Unión Europea no hay un perjuicio en sí tanto económico. No hay un perjuicio económico. Para el resto de, del mundo es posible, porque por ejemplo, te acordarás, cuando hubo la pandemia estuvimos encerrados durante cuatro meses y uno de los países que inmediatamente entró en una cuarentena rígida fue Ucrania abril, mayo, junio del 2020 no se movió un solo buque, un solo carguero, un solo avión, un solo grano de trigo y sin embargo a nadie le faltó el trigo, nadie se quejó, quejó por el trigo, nadie se quejó acá por ejemplo por, uh, por la harina, por la uh, escasez de, de pan, etcétera, etcétera, pero viene la guerra y ahora todo el mundo se preocupa, por ejemplo, si el trigo va a llegar o no al África. Es la primera vez que se preocupa si la gente va a comer en el África por la guerra en Ucrania. Esto es un problema que tiene un interés en el fondo geopolítico porque hay que ocupar Ucrania. Este problema lo ha iniciado George Bush, hijo. Cuando visita a Víctor, el, el, el presidente Yushchenko, visita por qué. Porque Yushchenko estaba usando la presión de entrar a la Unión Europea, que no se le permitía porque no tenía las condiciones socioeconómicas para entrar a la Unión Europea, porque la Unión Europea te permite que entres a la organización siempre y cuando tengas una estabilidad económica que evita la migración de los ucranianos hacia Europa, para evitar eso. Entonces, como Ucrania no tenía los antecedentes, no tenía la capacidad para poder intervenir, es que acude al presidente Bush ofreciéndole que Ucrania se podía unir a Georgia para entrar a la OTAN. Y eso es lo que necesitaba Estados Unidos que Ucrania entre a la OTAN, porque Ucrania es un blanco desde los años 73, 74, con el general Alexander Hay, ex comandante de la OTAN, ya advertía que no se debía tocar Ucrania que no se debería tocar Ucrania porque tiene un peso geopolítico estratégico muy vital en el mundo y que podría ocasionar un gran problema, también lo ha repetido Henry Kissinger con los rusos ¿de acuerdo? Se puede negociar desde el punto de vista de mantener Ucrania para la ruta de la seda, por ejemplo eh, el Mar Negro para hacer un mercado y aprovechar la misma ruta de la seda para hacer comercio con, con, con el Asia ¿de acuerdo? Extender prácticamente la extensión de Europa en cuanto a comercio, se proponía eso pero no militarmente, militarmente a los Estados Unidos le convenía, porque sabemos que Ucrania es un territorio ideal, es como el altiplano abierto para la instalación de misiles, de bases aéreas, porque por un lado están los Cárpatos, los, los por otro lado está la cordillera del Cáucaso, lo que impediría un ataque al corazón europeo de Rusia. Por eso es vital para los Estados Unidos Ucrania. Y no olvidemos las bromas que hacía George Bush, de, entre comillas, hay que hundir la flota rusa en el Mar, en el mar, en el mar Negro porque no olvidemos que en el reciente conflicto en Siria, la flota rusa en el Mediterráneo ha sido un, un determinante para frenar a la flota norteamericana. Un solo crucero ruso ha frenado prácticamente a toda la flota de la cuando en el 2013, te acordarás, intentaron atacar e invadir Siria y no lo lograron. Un solo crucero. Y esa es una molestia para los Estados Unidos. Entonces tienen que sacar... ...a los rusos de, del Mar Negro... ...tienen que sacar a los rusos de Ucrania... ...y lo único que ha hecho... Ucrania, ...Putin... ...es lo mismo que ha hecho Kennedy... ...con la crisis de los misiles en Cuba... ...nada más, es lo mismo que ha hecho... ¿Qué hizo? ...que Kennedy, cuando los rusos... ...instalaron en misiles... Eh, ...nucleares, armas atómicas... ...apuntando al, al sur de los Estados Unidos... ...en represalias o en respuesta... A ...que los Estados Unidos habían puesto... ...bases militares, misiles y demás... ...en Turquía y España... Entonces, como represalias, los rusos reaccionaron, se fueron a Cuba y e hicieron lo mismo. Y cuando los norteamericanos, por valor de reconocimiento, se enteran de los que había resistencia de misiles en Cuba, empieza un bloqueo y casi nos vamos a una tercera guerra mundial. Entonces, negocio, es decir, nos retiramos de, de Turquía, nos retiramos de España, retiramos este material de, de guerra y ustedes se retiran de Cuba. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en, en Ucrania? Ya habían dado los primeros pasos cuando la Unión Soviética se cayó y en los últimos 15 años eh, Estados Unidos aprovechó para extender la OTAN, porque no, necesita esta organización como un brazo armado para todas las aventuras militares, Afganistán, Irak, sí, bueno. Libia, etcétera, etcétera. ¿de Correcto, para cerrar el tema de la crisis de los misiles en Cuba, en lo que hizo Putin ahora... ...con el tema de Ucrania... Mm. ...es lo que hizo John Kennedy... ...presidente de Estados Unidos en ese momento... Sí. ...respecto de, de los misiles en Cuba... ¿sí? Es, exact ...es exactamente lo, es exactamente mismo. lo la, mismo... ...la diferencia es la consecuencia... ¿no? ...Rusia podía sí. haber hecho esto... ...cuando hace más de 10, 12 años... ...Estados Unidos empezó a instalar misiles... ...en Polonia... ...cerca de la frontera con, con Rusia... ...pero en ese instante Rusia no tenía... ...no había recuperado totalmente... ...no se había recuperado... ...totalmente en la parte militar... Entonces Putin invirtió bastante, eh, reacondicionó, rearmó sus fuerzas armadas para volver a tener el, el peso y lo demostró en el conflicto en Siria. Cuando intervienen los rusos ha cambiado completamente la, la situación geopolítica y geoestratégica. El conflicto armado en Siria, el conflicto armado en el Yemen que lo está encabezando Estados Unidos es increíble porque estamos juzgando a los rusos por lo que hacen o no hacen en Ucrania, pero en esos instantes que estamos hablando, Estados Unidos está liderizando los bombardeos en el Yemen y nadie dice nada. Estados Unidos, El general William Mc, McRaven, comandante de las Fuerzas Conjuntas de Operaciones Especiales, lleva en su haber más de 7.000 civiles muertos por ataques con los famosos drones. Lo han hecho héroe al, al general por, por la cantidad de muertos, por la cantidad de destrucción y descubrimos que lo que está pasando en el Yemen, lo que está pasando en, el, en, en Libia, etcétera, etcétera, lo comandan los Estados Unidos, pero a, no, no podemos decirle nada porque es una potencia que prácticamente se ha puesto como el matón del barrio ante la ausencia de otro rival que ahora han aparecido, Rusia y China. Y Ucrania va a ser una parte determinante, a, están forzando, están haciendo una pulseta de fuerzas y en gran parte Rusia ha estabilizado la pulseta ni a un lado ni al otro, porque la finalidad no es ocupar toda Ucrania, la finalidad solamente es ocupar, ocupar la parte este de Ucrania que asegura un escudo protector territorial geopolítico hacia Rusia. Esa es una solución como Ucrania del Este, Ucrania del Oeste, como Corea del Norte, Corea del Sur y ese a la larga tiene que, tienen que negociar, una, o sencillamente asegurarse de que eh, no hay la necesidad, la urgencia de que Ucrania entre en la OTAN, porque están extendiendo a la OTAN lo más que pueden, ¿por qué? porque hay muchos más objetivos en el mundo, hay nuevas potencias, la India, el Brasil, la misma China, Sudáfrica, Malasia, y estas nuevas potencias que necesitan recursos hay cada vez más gente en el mundo, entonces eh, estamos en una pelea de recursos, Estados Unidos quiere tomar nuevamente la, la delantera, es una pelea, porque inclusive este conflicto le afecta bastante a Egipto, Egipto indirectamente está apoyando a los rusos, ¿por qué? Porque si se logra negociar que el mar negro y la ruta de seda va a poder util a ser utilizada a través de Ucrania para aproximarse hacia el Asia, especialmente a China, a los países de Asia, ¿de acuerdo? Muchos de los países europeos, van a tener que prescindir del canal de Suez y van a usar mejor la ruta a, a través de Ucrania. Por eso Egipto está preocupado por los resultados del conflicto y no lo que conviene de que haya, por ejemplo, una victoria de Occidente, porque esto va a significar que la ruta de la Seda, que la ruta del Mar Negro, para que se introduzcan a Asia, va a coartarle muchos ingresos al canal de Suez, y, y, y Egipto vive por los ingresos del canal de Suez y por el apoyo de, los Ara de Arabia Saudita. De Entonces, acuerdo. por eso, se, por un lado y por otro, se tiene que mantener el conflicto. Actualmente, Ucrania no está luchando contra los rusos, es la OTAN. Que está peleando contra los rusos, porque todo lo han enviado armamentos, misiles, aviones, tanques, etcétera, etcétera, todo lo que metido todo su armamento, ¿de acuerdo? Y se está enfrentando a, a, a los rusos, porque no todo el ejército ucraniano, ucraniano, hasta donde sabemos, está luchando, porque hay sectores del ejército que se han identificado con Rusia. Por eso dicen, esto, los rusos que van a ser derrotados en 15 días, en un mes todos se solucionan, no, no han podido. Por eso se está reclutando a un nuevo personal eh, de Ucrania, llevándolo a Europa para ser reentrenado, porque parte del ejército ucraniano no está luchando. No está luchando, se está manteniendo una especie de neutralidad. Inclusive ayer escuchábamos la noticia tan absurda de que el sector femenino de las Fuerzas Armadas ucranianas no pueden ir al frente porque, entre comillas, no hay equipo adecuado para el personal femenino. Pero el personal femenino actúa dentro del ejército ucraniano hace más de 50 años. Y justo ahora que viene un conflicto no van a tener el, el, el equipo adecuado para, para las damas que, que quieren ir al conflicto. Entonces son pretextos para em, empezar a retrasar y justificar por qué se ha estancado el frente. Uno dice, ¿se ha estancado? No, no se ha estancado. Rusia ha conseguido su primer propósito, separar la parte este, una pequeña parte este, y negociar sobre eso. Si está atacando el resto... Que es solamente para advertir, ya estamos acá y atacamos, expandemos nuestra frontera de ataques, no de ocupación, algo un, semejante a lo que es Israel en la franja de Gaza. Expandemos para advertirles de que estamos dispuestos a responder si quieren avanzar sobre la parte que nosotros hemos ocupado. De acuerdo. Eh... Justamente en las últimas horas estaba viendo alguna prensa europea que hablaba de Crimea, ¿no? Y, y la, una suerte de, eh, diríamos, de impulso que le está dando la OTAN, ¿no es cierto?, y la Unión Europea a, a Ucrania, diciéndole hay que recuperar Crimea, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de esto, ¿por qué? ¿Qué, qué, qué es ese, ese, bueno, esa noticia? <tose> la península Crimea es eh, una parte donde está la principal base naval eh, rusa, Sebastopol, ¿de acuerdo?, Crimea ha sido fundamental, por ejemplo, y lo ha demostrado una vez más, ha sido fundamental en el conflicto en Siria, porque desde Crimea salía parte de la flota rusa, atravesaba el paso del Bósforo, en la frontera con Turquía, de acuerdo, atravesar el paso de Fósforo para ingresar al Mediterráneo y la flota rusa, la parte militar rusa podía influir navalmente en todo el norte de África. Era una amenaza para el AFRICOM, qué es el AFICOM? es como el comando sur de los Estados Unidos para América Latina. El AFRICOM es el comando del África que está instalado, que recientemente se ha instalado en Marruecos, de acuerdo. Ya. Yeah en Marruecos, donde hay una dictadura que es una dictadura amiga de los Estados Unidos, por eso no ha habido primavera árabe en Marruecos, no, ha habido, no hay primavera árabe en, en, en Arabia Saudita, en Jordania, en Kuwait, en Oman, en Qatar, en, en Emiratos Árabes, en Arabia Saudita, porque son dictaduras amigas. Entonces, este arco que tienen en el norte de los Estados Unidos, incluido Libia, eh, eh, es, eh, se, se ha puesto en jaque ante la presencia de la flota naval rusa. De acuerdo, ya lo digo. Un solo crucero ha puesto en jaque a la flota norteamericana uh -huh. allá en el conflicto de Siria. Entonces Crimea es la parte esencial para la flota rusa y es la parte esencial para los Estados Unidos de expulsar a la flota rusa, de retomar Crimea porque siempre ha sido una aspiración, lo repito desde Butch, de capturar especialmente la península de Crimea, capturar y convertirla en una base naval porque ya había la propuesta cuando cayó el... Eh, visto ya Yunchesco, eh, cuando cae Yunchesco, ya había eh, una, una disposición de más de 1.200 millones de dólares por parte de Estados Unidos, porque aplaudieron, dijeron ya cayó inmediatamente lo que lo, lo próximo que va a caer, lo próximo que va a venir a nuestras manos es Crimea y tenemos que construir, invertir en eso como han hecho en, en Bayerín, por ejemplo. En, ¿no? en 1991. No, eso es el 2014. Al 2014. 2014, 2014 en el conflicto de. ¿no? Y tenemos que invertir inmediatamente para que la parte de la flota norteamericana o una de las flotas se establezca en Crimea y empiece a operar en toda la zona. O Sería una, una cuestión estratégica estupenda para cualquier potencia ocupar Crimea. Entonces, por eso eh, la OTAN tiene que insistir. Y al insistir de que tienen que recuperar Crimea, que tienen que operar en Crimea, significa mayores inversiones en dinero. Son. El, el, el presidente Biden ha aprobado un presupuesto de más de 30 mil millones de dólares en armas para Ucrania. No es gratis. Estados Unidos, con la crisis que tiene con la inflación, no te va a regalar 30 mil millones de dólares. En algún modo te los, te los va a cobrar, porque cuando termine el conflicto, cualquiera sea el resultado, negocien, no negocien, un, un pacto, eh, se firme un armisticio, se haga una línea, etcétera, etcétera, en algún, no van a sacudirse las manos los europeos, los norteamericanos, decir ya se acabó la guerra, vámonos, y van a dejar todo lo que han invertido militarmente en cuanto a dinero, se lo van a arreglar, no es así. De acuerdo. Eh, ¿Cómo va a seguir esto? ¿Cuál es tu, tu pronóstico? ¿Qué, ¿Qué se espera? ¿Qué debiera esperarse? Se va a extender a la guerra, no sabemos por cuánto tiempo, pero sí se va a extender. Se va a hacer una, una especie de guerra de guerrillas poco convencional, es decir, fracciones de, de lo poco que queda del ejército ucraniano, más los que van a ser entrenados, ¿de acuerdo? Me parece impresionante cómo el presidente Zelensky está pidiendo a Occidente la ayuda eh, que se trasladen mercenarios a Ucrania. ¿no? Y, y un detalle, este es un problema incluso eh, económico muy favorable, porque son empresarios, eh, que manejan aviones de transporte en, en el Medio Oriente, en el Norte Medio Oriente, que transportan, por ejemplo, desde Siria mercenarios chechenos al conflicto. Pero es una empresa norteamericana que los lleva, porque son mercenarios. A la empresa no le importa si Ucrania, si Estados Unidos o Rusia, lo que le importa es que le paguen. Entonces se va a extender en esa forma porque económicamente le conviene a, a, a occidente uno para mantener el mercado de armas inclusive en el trigo, no, no nos ha llamado la atención de que cuando el mundo se quejaba de que eh, falta el trigo, que no sale el trigo y empiezan las negociaciones hace más de un mes en Estambul, en Turquía donde intervienen Naciones Unidas Turquía y Rusia y Ucrania pero y dónde estaba la OTAN, dónde estaban los Estados Unidos en esa negociación y no les convenía, ¿por qué? Porque mientras estaba bloqueado el trigo, ya sea Rusia, ya sea ucraniano, los canadienses, por ejemplo, pusieron inmediatamente a disposición una flota para llevar el trigo canadiense donde no estaba llegando el, el trigo ucraniano. De acuerdo. ¿no? Entonces, Ahora, por, por eso había la conveniencia de que no participaran en esas negociaciones. De acuerdo. Ahora hay un elemento que es bien, bien básico, uno diría, pero es eh, estratégico: es el tema del invierno. Viene el invierno europeo, que es crudísimo y que requiere del gas ruso. ¿no? Que, Entonces, la pregunta del millón es esa: ¿va, ¿se va? A generar una nueva coyuntura más favorable para Rusia para de pronto tener un mejor acuerdo a partir de la provisión de gas a Europa para que sí, acabe ese crudo invierno. Incluso militarmente, porque los rusos son los expertos en la guerra de invierno. Los rusos son expertos en la guerra de invierno, donde pierden incluso los mismos Estados Unidos, porque Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial tuvo, tuvo las mismas dificultades que los alemanes. Cuando llegaba el invierno, el invierno es lo que derrotó a Alemania, la Segunda Guerra Mundial. Y el invierno es el que frenó al general Patton en Europa, porque sus tropas no estaban motivadas ni preparadas para afrontar lo que es el cambio. Y por más que tengan parte de invierno duro en los Estados Unidos, el invierno ruso es muy duro. Y esa es una gran ventaja militar que van a tener. Porque, acuérdate, hablaban de que en tres meses, cinco meses, los rusos van a ser derrotados, que no tienen combustible, que no tienen esto... Pero los resultados están siendo completamente distintos. Están siendo completamente distintos. ¿no? De acuerdo. Eh, el otro día tú mencionabas el tema de, de mercenarios chechenos que estarían siendo reclutados justamente para ir al, al frente de batalla. Eh, vi en al, alguna lista donde aparecían algunos bolivianos, ¿no? Que, que estaban justamente trabajando no, en ese ejercicio. Sí, no, ya está. Hay incluso un reportaje de los, el reportaje del mercenario Nueva no me Pacheco, peruano. Ya. El famoso Charlie británico porque se supone que hay como 700 a 1.700 mercenarios europeos y como unos 2.000 de otros países. Hay posiblemente bolivianos, hay, hay brasileros, eh, de acuerdo, pero en gran parte, por los mismos reportes que está viendo en Europa Occidental, en gran parte la presencia de los mercenarios está siendo un fracaso en Ucrania. ¿Por qué? El famoso Charlie, cuando se retira y escapa a través de... de de, ¿Cómo se llama? Atraviesa las fronteras de Ucrania y aparece en Polonia, ¿de acuerdo? Y él declara y dice, bueno, hay cantidad de mercenarios, pero ¿por qué nos estamos retirando? Dice, primero, ¿por qué no nos están pagando? Y segundo, cuando hemos entrado al frente no encontramos grandes partes del ejército ucraniano. El ejército ucraniano no solamente está operando gran parte del material, pero en tierras so, es muy poca la infantería, por ejemplo, que está combatiendo. Entonces, estos mercenarios que han sido reclutados en gran parte se están retirando, han tenido esta vez, a diferencia de Irak y de Afganistán, han tenido buenas bajas y eso los está obligando. Y, y el hecho de que haber entrado en Ucrania y no encontrarse con el grueso del ejército ucraniano que está enfrentando al ejército ruso, los ha dejado solos a los mercenarios. De acuerdo. ¿Entre ellos hay bolivianos? Es posible. ¿Hay evidencia o no? La evidencia No, pero de que hay peruanos, que hay brasileños, sí, hay, hay, hay bastante evidencia. Pero que no les ha ido muy bien, por ejemplo, los finlandeses, ¿de acuerdo? Un grupo de más de 300 finlandeses entraron a, a Ucrania y terminaron retirándose. Correcto. ¿No? Eh, no sé si se puede aplicar este criterio, pero digo, eh, en tu balance, en tu percepción, en lo que se dice, en la información que tú tienes, tú tienes eh, vínculos muy estrechos con gente que trabaja estos temas en el mundo. Eh, en estos seis meses, ¿quién está ganando la guerra? Si se puede hablar de un ganador en, en un escenario en el que, diríamos, las pérdidas son las que predominan. Digamos, no ganador, sino alguien que ha empezado a poner las reglas, que es Rusia, porque ha logrado su primer objetivo, la parte este pequeña de Ucrania, ha puesto los objetivos, ha puesto, está poniendo los puntos sobre las IES y, ha, y está generando una situación militar eh, de guerra convencional y guerra no convencional ...para obligar tarde o temprano a Occidente a negociar. ¿Por qué? Porque ya ha llegado un hartazgo en la guerra en Europa. ¿Te acordarás la campaña? Vienen los refugiados ucranianos que vienen, abrazos, una fasada, chocolate, pobrecitos, recibámoslos. Más de cuatro millones pasaron en Polonia, pero lo, lo, lo, lo increíble es que de estos cuatro millones de refugiados no les están permitiendo pasar al resto de Europa. Francia, Francia, Eslovenia, la misma Alemania, etcétera. Están enviando tropas para reforzar el dispositivo militar polaco para impedir que esta migración se distribuya a Europa. Y resulta que recién se habían enterado que los cuatro, más de 4 millones de refugiados habían tenido que comer todos los días. Necesitan sanitarios, necesitan salud, necesitan trabajo, porque ya hay el problema en Ucrania, que la juventud ucraniana que ha pasado a la frontera a título de refugiados empieza a buscar trabajo. Si un joven polaco le pagaban 200 euros a la semana por atender un café, un ucraniano solamente te cobra 100, 100, 100, 100, 100 euros y al empresario le conviene, Y ha empezado a generar un problema laboral en, en Polonia. Entonces la gente empieza a decir, bueno, ya nos hemos llenado de ucranianos, pero tienen que comer. Y nosotros también tenemos una crisis económica, ¿de acuerdo? Y, y además, eh, la pregunta al campanazo que se ha dado es, ¿y estos cuatro millones que han entrado, están vacunados? Están vacunados. Y, y, y por eso Francia, Alemania, todos reaccionaron a decir, quieren extenderse como un abanico a toda Europa y estamos en este riesgo de un contagio, ¿de acuerdo? Y además... Ha pesado mucho porque la gente ha empezado a cambiar de opinión sobre el conflicto en Ucrania. El 22 de junio de este año, el Papa advierte, ha hecho una declaración que, ha, que prácticamente ha creado un cisma dentro de la OTAN: de decir, este conflicto lo han provocado, refiriéndose indirectamente a Occidente. Y el Papa dijo, este conflicto lo han provocado: uno, para el comercio de armas y por cuestiones geopolíticas de alguna potencia del norte y obviamente sabemos a quién se estaba refiriendo el Papa, que a Europa no le ha gustado, porque en alguna medida indirectamente lo han visto como un apoyo a los rusos para frenar la guerra. Bien, eh... Quiero agradecerte muchísimo, Samuel, por, esta, por este análisis que has hecho. Eh, estamos, reitero, hoy justamente a la par de la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de Ucrania o de la independencia de Ucrania respecto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los seis meses de este conflicto, seis meses ya han transcurrido desde el momento en el que justamente el señor Putin, el presidente de Rusia, decidiera eh, ir adelante con estas operaciones militares. Estamos cerrando eh, por un momento este capítulo. Quiero saludar, eh, mandarle un fuerte abrazo y agradecer por la gentileza que tiene justamente de, de atendernos y de poder eh, participar en nuestro espacio, a la periodista y escritora Sandra Russo ella está en este momento en Buenos Aires, Argentina y gracias a esta maravilla que es el Zoom, no es cierto esta tecnología que cuando está de nuestro lado es muy buena, a veces nos hace renegar un poquito, pero esta vez creo que nos, nos jugó para nuestro lado eh, Sandra, te mando un cariñoso saludo desde el frío de La Paz, desde la altura de La Paz como suelen decir algunos eh, periodistas deportivos por allá, eh, agradecerte la gentileza y bueno, estamos cerrando acá justamente y quiero presentártelo hasta aquí con nosotros, eh, una de las personas que aquí en Bolivia es uno de los especialistas en temas de seguridad, geopolítica y eh, defensa, que es eh, justamente eh, nuestro querido amigo Samuel Montaño, que está desde hace unos minutos con nosotros. Hablando, analizando un poco el tema de, de Rusia, ¿no es cierto? Y bueno, no sé si quieres, si te animas, eh, dar una pincelada de, de cuál es tu percepción ahora a seis meses justamente del inicio de ese conflicto allá. Un abrazo grande, Sandra, y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a los dos. Bueno, una pincelada. Nosotros desde el principio de, de la guerra tuvimos una mirada, eh, bueno, que, con muchas coincidencias con lo que vengo escuchando en tu programa. Eh, yo incluso escribí varias contratapas en Página 12. Eh, la primera... Este, fue medio escandalosa porque se llamaba desnazificación, este, costó, costó eh, hacer entender a la población de Occidente y nosotros, aunque no lo seamos, estamos bajo la égida informativa de, de la OTAN en América Latina, es la información dominante y yo creo que nunca he visto un, un eh, dispositivo de acción psicológica tan grande como el que presenciamos desde que empezó esta guerra con una sola versión y con las otras fuentes informativas censuradas. Bueno, Sandra, hoy día la idea era un poquito hablar del tema de, de, sin duda, lo que ha generado y ha concitado la expectativa, me imagino yo, de buena parte del mundo, que fue justamente esta imputación, este requerimiento que ha hecho la Fiscalía allá en Argentina en contra de la actual vicepresidenta, la señora Cristina Fernández de Kirchner. Ese era un poco el sentido justamente de, de poder eh, escuchar tu versión, tu interpretación de este hecho. Eh, lo tenemos acá, Samuel, y lo hemos hecho exprofeso, Sandra, para que él eh, pueda compartir contigo una lectura que tiene que... Me la hizo justamente cuando antes de ir al aire él me decía, fíjate lo de Cristina ayer en Argentina, ¿no es cierto? y él tiene una interpretación que quisiera que la comparta contigo para ver si coinciden, ¿no es cierto? y, y avanzar luego ya en tu análisis eh, dame, sí, pero, dame un par de minutos, Samuel te va a dar esa lectura, bueno te lo presento, acá está Samuel Samuel Montaño, Sandra Russo sí así a través de la Samuel? tecnología un, saludo, un, saludo. <ríe> un cariño, eh, Samuel el, el tema, Cristina, tú tienes una, una interpretación sobre ese hecho, por favor. Sí, desde la época se acordará la amiga ya en Argentina de la diputada Victoria Donda. Victoria Donda que se enfrentó a los representantes del Comando Sur que intentaban por todos los medios instalar una base militar en el norte argentino, si no me equivoco en la provincia de Corrientes, donde aprovechando la capacidad de federalismo de la Argentina... Eh, al gobernador de esa provincia lo convencieron que en forma independiente el gobierno eh, se construyera como lo estaban haciendo una, las instalaciones para una base militar. Lo mismo en el sur de Argentina, en Tierra del Fuego y en, la, y en el norte, en el Chaco argentino. Fue Cristina que los expulsó a los norteamericanos. ¿ya? Para los norteamericanos, primer error de, de Cristina. Segundo error de Cristina fue cuando dio un discurso en Naciones Unidas dando un apoyo indirecto de que Irán podía tenía la libertad de poder producir el, el, el enriquecimiento de uranio o, en otras palabras, acceder a la fabricación de armamento nuclear como una respuesta a los norteamericanos que tienen que tener el monopolio de los países que pueden producir este tipo de armas. Tercer eh, eh, golpe que para los Estados Unidos. cuando eh, eh, la embajada norteamericana de acuerdo en Buenos Aires le eh, advierte supuestamente a Cristina de que los islamistas estaban a punto de hacer un atentado, matarla y Cristina en la Casa Rosada da un mensaje y dice en una de las partes importantes, entre comillas a mí me pasa algo, no vean a, a, a, a, al Medio Oriente vean al Norte, refiriéndose ya sabemos a quiénes y finalmente viene a, había que arrinconar a la Cristina en alguna medida y viene el caso del fiscal Nisman el, que, que para mí, por lo que yo he llegado a investigar y demás mucho tiene que ver el Mossad de Israel, mucho tiene que ver Estados Unidos porque no olvidemos que Nisman había generado una situación de mucha complacencia por ejemplo con el FBI, con la misma CIA, eh, con la misma DEA, etcétera, etcétera y entonces en alguna medida la muerte de Nisman, por ejemplo, estaba destinada a perjudicar a Cristina, porque era obvio, Nisman había presentado una acusación contra la presidenta Cristina Kirchner por un supuesto encubrimiento a los iraníes por el atentado de la, la, la, ¿cómo se llama?, de la mutual de AMIA, ¿no es cierto?, en, en Argentina. Pero no han logrado al final ni demostrar. ...después incluso de la muerte de Nisman, entonces para mí había que buscar algo para arrinconar a Cristina... ...porque aún sospecho que Cristina aún tiene un bloque, un escudo frente a las intenciones de Estados Unidos... ...Estados Unidos se ha movido mucho dentro de Argentina durante la pandemia... ...ahí veíamos al, al general, no me acuerdo el nombre del Comando Sur en Buenos Aires en traje de campaña con las autoridades argentinas distribuyendo eh, medios sanitarios, ofreciendo todo el apoyo. Y sé que se están desesperando los norteamericanos, no dejan de aterrizar los aviones C-17, llevando equipos para instalar las bases no, en, las bases que quiere el Comando Sur dentro de la Argentina. Argentina tiene un, pa un peso vital en el acuífero guaraní. Algo que siempre ha aspirado a los Estados Unidos controlar, la famosa triple frontera, donde desde la era Bush, que hay células del terrorismo dormidas, y como los argentinos, los brasileños, los uruguayos, son, son inútiles, que no pueden controlar nada, y es, tiene que ser el Comando Sur que tiene que entrar. De, yo me acuerdo la entrevista de Victoria Donda, la he felicitado a Victoria Donda, cuando se enfrentó al representante en este programa de Oppenheimer, ¿no? y me acuerdo cómo el representante de, de, de, del Comando Sur le decía a Victoria Donda, entre comillas, Estados Unidos solamente quiere un pedacito del territorio argentino para establecer una base militar y defenderlos a ustedes, que vamos a vacunar a su gente, vamos a pintar las escuelitas, etcétera, Que es el caballo de Troya para introducirse a un país. Seguro. Sandra. Sí, bueno, como decía Perón, la política es la política exterior, lo demás son cuestiones domésticas, ¿no? Es una frase de Perón que hay que tener muy presente. Sí, todos esos hitos que, que ha recorrido son ciertos, yo le agregaría que este mismo año la comandanta del Comando Sur, Richardson, se entrevistó con Cristina y le hizo una opereta, una operación de medios ahí mismo, porque cuando se entrevistó con Cristina hablaron de cuestiones generales, de Malvinas y de algunas cuestiones eh, que no conocemos, pero de lo que no hablaron fue de China. Y cuando Richardson salió del Senado de esa entrevista y estaban en los medios esperándola, lo que les dijo a los medios, y no se lo había dicho a Cristina, es nos preocupa eh, una base china en la Patagonia. Eh, es decir, eh, China... Eh, y Rusia, pero en la Argentina sobre todo China, porque es la que está haciendo inversiones, es un fantasma para Estados Unidos, es algo que quiere alejar a toda costa, porque bueno, ya sabemos que incluso esta guerra eh, es un, un escenario en, en el que se pretende prolongar una hegemonía mundial que muchos pensamos que ya se terminó por parte de Estados Unidos, ¿no? Seguro. Eh, Sandra, ¿qué pasó ayer? ¿Qué fue lo que sucedió ayer en Argentina con eh, Cristina Fernández de Kirchner? Eh, cuéntanos tu, fue tu percepción. Histórico. Fue, sí. fue un día absolutamente histórico que quedará que quedará grabado en la memoria de, del peronismo argentino, porque antes de ayer eh, un fiscal del LOFER, Luciani, este, con relaciones ayer ella expuso todas las relaciones. ...de todo ese equipo de, de fiscales y jueces de Comodoro Pique... ...que ya sabemos que es eh, un, una sede judicial eh, dominada por el macrismo... ...dominada por complicidad o por eh, carpetazos provenientes del espionaje de Macri... ...sobre medio país. Eh, bueno, un tribunal, ese fiscal pidió 12 años de pena e inhabilitación perpetua... ...para Cristina en un juicio absolutamente ridículo en un alegato sin ninguna prueba, todas las pruebas se fueron cayendo porque todos los testigos declararon eh, en contra de la hipótesis que quería generar ese fiscal, la hipótesis que quería generar y que terminó afirmando sobre la nada es que, todo el gobierno de los dos gobiernos de Cristina Kirchner, es decir, el Kirchnerismo, no es solo Cristina, sino la fuerza política que representa, eh, no fueron una fuerza política, sino que fueron una asociación ilícita. Es decir, estamos ante las puertas de una nueva proscripción política como la que se vivió en el 55, cuando por 18 años en la Argentina no se podía ni decir Perón. Y ayer, como ella había pedido la ampliación de la indagatoria, porque el fiscal pidió su pena basado en... Nada de esa causa le daba motivo para pedir una pena. Entonces eh, tomó otra causa, la causa de los bolsos de López, el ex subsecretario de Obras Públicas, que fue encontrado efectivamente con 9 millones de dólares hace unos años, eh, y efectivamente es un corrupto. Eh, y el fiscal tomó partes de esa otra causa, que es totalmente ilegal, para formular el pedido de condena. Cristina entonces pidió la ampliación de indagatorio porque necesitaba ejercer su derecho a defensa y decir que se la estaba condenando por extractos de otra causa, que estaba cerrada. Y no se le permitió el derecho a defensa, no, que también es ilegal, este, un imputado puede declarar cuantas veces sea necesario para sentirse defendido, eso no se le permitió. Entonces ayer Cristina en el Senado en una locución muy dura, muy, bueno, como es su estilo, ¿no? Muy, con muchos datos, muchos datos, eh, pero también con, con fragmentos de mucho eh, voltaje político. Eh, bueno, explicó y reveló cosas que en realidad sabíamos los argentinos, pero lo sabíamos los que, por ejemplo, los periodistas que trabajamos en, en medios alternativos, el, eh, los medios concentrados en la Argentina son parte de... Del offer. El eh, offer consiste en que hay políticos que dan algún tipo de información o periodistas que inventan una información en los diarios concentrados. Eso se toma, lo que sale publicado, eh, se toma los medios que mienten permanentemente como una fuente legítima para el Poder Judicial, lo cual bueno, es una aberración, ¿no? Este, y, y de ahí salen las causas. A Cristina le hicieron desde que empezaron las causas falsas durante su propio gobierno, eh, 540 causas que se fueron cayendo una por una porque no encontraron absolutamente nada. Eh, y bueno, finalmente ayer pudimos enterarnos, eh, cosa que repito, ya sabíamos, pero dicho por ella y con el expediente en la mano tomó una fuerza increíble, que que en esa causa a la que echó mano Luciani, y que no era la que correspondía, sí constaba que eh, en los 9 millones de dólares de López, ahí se juzgó al corrupto, pero no al corruptor, porque el corruptor era parte del clan Macri. Eh, con lo cual, eh, estamos viendo que la operación es, eh, desde un principio, una estrategia macrista para sacarse de encima a Cristina y al kirchnerismo a través del Loeffer. Seguro. Una breve mención, Sandra, por favor. Eh, circuló unas fotografías que publicara el periodista Raúl Colman allá en la Argentina, donde se ve justamente a, al equipo que opera en la justicia en contra de Cristina Fernández, pero esta vez formando un equipo de fútbol y además teniendo como escenario eh, una de las propiedades del señor Macri. ¿No es cierto? Jugaban en la cancha de Macri. Eh, eh, en el uh -huh. término que tú quieras, si quieres futbolísticamente o jurídicamente, jugaban en la cancha de Macri, jugaban para Macri, ¿no es cierto?, y hacían eh, el equipo el fiscal y el presidente del eh, tribunal, ¿no es cierto?, que es justamente el que vaya a llevar adelante el, el juicio. Está bien que jueguen fútbol, está lindo que tengan un equipo de fútbol, pero claro, si ese equipo luego se va a la justicia para, para seguir jugando de esa manera, claro, ahí empieza ya la cosa a tomar un olor un poco desagradable. Ahí tenemos justamente la fotografía donde se aprecia, Ajá. ¿sí?, en la parte izquierda al al fiscal, ¿no es cierto?, y en la parte central, ¿no es cierto?, el, eh, el que comanda, ¿no es cierto?, el juzgado, que ahora eh, se prepara precisamente para, eh, nos imaginamos condenar a Cristina, porque la propia Cristina dijo, esa sentencia ya estaba escrita hace mucho tiempo. Sí. Eh, un, una breve reflexión sobre este tema. Bueno, las fotografías que dio a conocer efectivamente, tú, Toni Colman, eh, lo que muestran es, no solo son ellos dos, esa fue la primera fotografía, Luciani y Jiménez Uriburu, que forman parte del tribunal este, que la está jugando por la causa de vialidad, que es por la que le piden 12 años. Pero en ese equipo de fútbol después aparecieron más fotos y aparecen más jueces del de Lofer. Esa, esa cancha es en Los Abrojos, que es la quinta de Mauricio Macri, donde incluso por bibliografía de, de periodistas este, macristas, eh, se detalla que a Olivos tiene acceso mucho más, tenía en la época de Macri, mucho más eh, acceso más gente pero que a los abrojos iban solamente los íntimos íntimos, el círculo preferencial del presidente. Y por ahí pasó, eh, con el equipo de Liverpool, eh, gran parte de los jueces y fiscales que han eh, juzgado a Cristina sobre los que recayeron las causas que acusan a Cristina. Porque en Comodoro Pi eh, hay un elenco enorme de jueces y fiscales macristas, y entonces se espera el sorteo hasta que sale alguno, como son muchos, nunca tarda en salir un juez eh, macrista y todas las causas van a parar ahí. Ayer Cristina también denunció, eh, bueno, nuevamente, cosas que sabemos, pero nosotros estamos ahogados de la indignación, porque eso no es noticia, no sale en ninguna parte, pero estos mismos jueces, los que jugaban al fútbol en los abrojos, en el equipo Liverpool, son los que sobreseyeron a Mauricio Macri por el espionaje a los familiares de Lara San Juan, donde sabemos que... Murieron 44 submarinistas, hubo un accidente que no se sabe si fue accidente, no se juzgó a nadie, pero Macri mandó a espiar a sus familiares y en el fallo de estos jugadores del Liverpool, de la canchita Los Abrojos, que es propiedad de Mauricio Macri, eh, los sobreseyeron diciendo que, bueno, los familiares podían constituir un peligro, para el entonces presidente y que por eso se los había espiado. Es decir, en un mismo paso legitimaron el espionaje y, eh, e inauguraron la figura nuevamente del enemigo interno, una figura de la dictadura. Ayer también Cristina, en este, en este discurso que yo creo que fue histórico, también deschabó, eh, descubrió las relaciones entre esos jugadores de, del Club Liverpool, en Los Abrojos, vínculos familiares en casi todos ellos con... Eh, ...genocidas de la última dictadura militar bien Sandra, eh, dejamos este tema eh, cuando tú te dices eh, jueces macristas no uno podría decir que de pronto son jueces que se volvieron simpatizantes de Macri pero no en muchos casos son miembros de la justicia que fueron designados de una manera eh, diríamos, eh, probablemente está enmarcado en alguna figura de la constitución o de la normativa argentina pero que es una figura forzada y poco legítima que no pasaron necesariamente por los conductos regulares para su designación y fueron designados por un decreto de necesidad de urgencia, es decir, el propio Macri designó uh -huh. a esa justicia que es hoy la que está operando en Argentina. De ahí el, el mote de eh, jueces macristas, ¿no? O justicia y, en macrista. Entiendo que es así. Sí, desde luego, yo creo que hay coincidencia en que cualquier miembro del Poder Judicial puede tener una afiliación política, desde luego, siempre ha habido jueces radicales, muchos menos jueces peronistas, la verdad, este, pero no, ahora no nos referimos a jueces macristas porque simpatizan con la fuerza política de Mauricio Macri, sino porque forman parte de lo que tarde o temprano va a salir a la luz, que es una asociación ilícita entre los medios concentrados, una parte del Poder Judicial y juntos por el cambio que es la fuerza que representa Mauricio Macri. Seguro. Sandra, la última pregunta que quisiera hacerte tiene que ver un poco con el futuro. Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, primer ter, primera consulta, ¿le van a alcanzar los plazos procesales a quienes hoy están intentando bajarla a Cristina de una eventual candidatura para las elecciones próximas? ¿Les va a alcanzar el tiempo en términos de plazos procesales? Insisto, ¿van a poder correr lo suficiente para condenarla e inhabilitarla para que pueda postularse como presidenta? Y segundo, eh, en ese mismo contexto, ¿con esto, Cristina crece o, o se achica? ¿Cómo, cuál, ¿Cómo percibes tú esta situación en términos políticos, sin duda? Indudablemente crece, indudablemente crece, porque mmm, desde antes de anoche, eh, bueno, se despertó un gigante dormido, diría yo. Nosotros estábamos un poco agotados de la bullia de este gobierno, del gobierno de Alberto Fernández, que eligió Cristina, pero que este, de alguna manera la dejó de lado, todos lo sabemos, la dejaron de consultar. Eh, hace ya un año y medio, dos años. Eh, y, y bueno, toda la, el otro día, se, antes de anoche, se quedaron toda la noche, hay una vigilia democrática por parte de la juventud de, sobre todo de la JP, pero también de los sectores independientes, de otros partidos que apoyan y apoyaron al kirchnerismo. Eh, hay una nueva generación, apareció un sujeto político nuevo en la Argentina, que es la generación más joven, la que no llegó a vivir eh, los gobiernos de Cristina siendo ni siquiera adolescente, pero que ha ganado las calles en estos últimos dos días, jóvenes de, de sec del secundario para arriba, eh, y no ha parado de haber movilizaciones y las movilizaciones van increyendo. Así que los plazos procesales dan, eh, no para una condena antes de las elecciones, pero sí para mancharla mediáticamente, que es en realidad el papel que ha cumplido hasta ahora el Lofer, ¿no? Ensuciar mediáticamente eh, y generan sentido, hay muchísima gente en la Argentina que cree que Cristina es chorra, porque leen Clarín, leen La Nación, leen Infobae, o los 700 medios que dependen de esos tres grandes medios de comunicación y trabajan sobre el sentido común. Eh, pero el final está abierto, porque aparece Cristina desde el otro día como la única disruptiva de todo el panorama político argentino. Es la única rebelde, la única disruptiva, la única que se anima a decirles las cosas claramente, porque hay que decir también que gran parte de la dirigencia política, incluso de la dirigencia oficialista, está asustada con que les armen causas falsas. El lofer es un arma de disciplinamiento. Sandra, queremos agradecerte muchísimo, realmente ha sido un placer escucharte, como siempre, hemos aprendido un montón. Eh, los eh, fanáticos tuyos sé que tienen un espacio en el cual pueden encontrarte que se llama Jugo de Limón, ¿es así? ¿Sí? Claro, ¿Es sí, verdad? Sí, ¿Sí? sí. Sí, sí, Correcto. Es un programa en la radio de las Madres de, la Sala de Mayo, sí. Buenísimo. Eh, pasa el chivo, por favor, te cedemos el espacio. Bueno, para de 8 de, de de a 9 de la noche y desde la semana que viene, de 8 a 10 de la noche, estamos ahí con Jorge Elbaum este, haciendo un programa... No concesivo y con una agenda propia. Es en la 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Correcto, ahí te pueden seguir. Entonces, el Jugo de Limón, un programa antioxidante. Ese es el eslogan, ¿no? Exactamente, sí, antioxidante. <risa> Buenísimo. Sandra, eh, te mandamos un cariño aquí. Te saluda también Igualmente. Samuel, sí, desde La Paz. Eh, te mandamos un cariño grande. Muchísimas gracias y seguramente estaremos más adelante pues eh, disfrutando de tu, de tu grandísima eh, compañía. Eh, te mando un abrazo. Gracias. Sí, que estés muy bien. Igualmente. Muchas abrazo gracias. Chao, chao, gracias. Gracias. Eh, Sandra Russo, periodista y escritora argentina que estuvo compartiendo con nosotros estos minutos. Eh, bien, Samuel, hemos, hemos compartido un buen rato. Una última reflexión, no puedo dejar irte sin antes consultarte esto. Eh, grado de parentesco relación entre el conflicto Rusia-Ucrania y el tema de Taiwán. La mm. visita que ha hecho la señora Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, a Taiwán hace apenas unos días. Eh, hay algún parentesco, alguna relación, o, o son dos hechos eh, aislados, a tu juicio? No, hay alguna relación porque eh, la visita de Pelosi, pese a que la Casa Blanca dijo que no tenía nada que ver, que era una, una visita independiente, pero indirectamente está metido el gobierno norteamericano como una forma de decir no se imaginaban que Rusia iba a intervenir en Ucrania, no lo creían, de acuerdo, y se, pero se produjo. Entonces, esta es una forma de advertirle a los chinos de que no hagan la misma aventura que los rusos. Se han asustado con Ucrania. Y China tiene mejores posibilidades y razones que los rusos para recuperar Taiwán, porque Taiwán ha sido parte del, te del territorio chino, que ha caído en manos de los nacionalistas. De, cuando perdieron la guerra civil, se refugiaron en la isla de Taiwán, antes la China nacionalista, porque en, la, eh, en 1971 Naciones Unidas reconoce dos chinas. La China popular comunista y la China nacionalista, pero en 1971 reconoce a la China popular, a la China continental. Por tanto, China nacionalista desaparece, por eso cambia de nombre a Taiwán. ¿De acuerdo? Y entonces sí, China le puede ir muchísimo más fácil que a los rusos en Taiwán, porque China es un poder militar, tiene bastante tecnología, tiene cantidad, es el primer país poblado del mundo y puede arrasar con Taiwán. ¿De acuerdo, pueda arrasar con Taiwán y no sería una invasión en Taiwán sería una recuperación de sus territorios algo así como si hubiéramos tenido nosotros una guerra civil de acuerdo, bolivianos nacionalistas, bolivianos comunistas que, y el bando perdedor se va a la Isla del Sol en el lago Titicaca y crea un nuevo país Ese, esa ha sido la historia de Taiwán porque cuando pierde Chiang Kai-shek va con sus tropas y toman la isla o ocupan la isla de Taiwán en diciembre de 1949, cuando pierden la guerra civil, de acuerdo, y tratan de crear un Estado. Y ahí hay una ambigüedad de los Estados Unidos, se llama una ambigüedad estratégica. ¿Por qué? Porque se, eh, trata de llevarse y reconocer al territorio grande de China, porque necesita tener una relación buena con China, porque es un factor importante para tratar de frenar la influencia rusa en el Asia. Pero al mismo tiempo le vende armamento moderno y tiene un, algún reconocimiento político a Taiwán. Es una forma de molestarlos a los chinos. De decir, sí, te reconozco a ti como el grande, pero este chiquito, por si acaso, no me lo toques, porque, me, porque Taiwán es un portaaviones natural, la isla. No es un territorio para una base militar permanente, porque en caso de conflicto, eh, Taiwán está a 160 kilómetros de la costa de China. Y en un conflicto militar fácilmente puede desaparecer. Por eso es una, una, una, una, un portaaviones natural que puede actuar eventualmente o casualmente o pasajeramente, pero no permanentemente, porque en caso de conflicto no necesita armas nucleares. China puede barrer con todo el territorio. Ya, no, ya no es la China del conflicto, el primer conflicto la de la crisis del Estrecho de Taiwán en 1954-1955, cuando Estados Unidos intentó militarizar el Estrecho de Taiwán. China perdió porque no tenía la, la, la preparación y el armamento suficiente. La segunda crisis fue en 1958, nuevamente por el estrecho de Taiwán. Vencieron a los norteamericanos porque apoyaron a Taiwán con aviones, con tropas, etcétera, etcétera. Pero ahora la situación es diferente. China se ha levantado y es una potencia. Está igualando en cuanto a poder de tierra, por ejemplo. Los chinos ya han superado militarmente a, a, a los norteamericanos. Entonces, y esa es la preocupación de los norteamericanos porque el Asia sabe que China tiene que recuperar su territorio. Taiwán es parte de China, como, lo, como la Isla del Sol es parte de Bolivia, ese es más o menos el contexto. Buenísimo. Samuel, te agradezco como siempre, hemos aprendido un montón, nos has dado una, una cátedra de estos temas, vamos a estar sin duda más adelante convocándote, charlando y ojalá, pues algún rato también sean mejores noticias, no ojalá. necesariamente lo vinculado a guerras y conflictos vale. y muerte y todo sí. aquello. Agradecerte, Samuel. A ti por la oportunidad, muchísimas gracias, Gringley, te felicito mucho por el programa, es, bueno. te Necesitamos bastante, ¿no? Así bueno. que muchas gracias y me alegra mucho estar nuevamente contigo. Bueno, muchas gracias. Eh, pasó así. Eh, Samuel Montaño, que como ustedes saben, él es especialista en temas de seguridad, en temas de defensa y geopolítica. Sí, Ha sido un placer realmente compartir con él. A 8.29 y con 7 grados centígrados de temperatura tenemos que correr a una pausa.